Bueno, comenzamos. Eh, esto veis que es la nueva skin, vale. No te la pierdas. Vamos a ver la skin de Cala asesino, vale. <ríe> es es algo así parecido a Jack Skeleton, pero bueno, ya 800 pavos. Eh. La verdad es que no es una skin cara, en verdad. O sea, está es, es asequible, vale. Entonces, bueno, eh, pues sí. Esta es la skin de Halloween de este año. Eh, bueno, han sacado unas cuantas más Como estas y... ¿Es ¿Eh, que es esto, tío? <ríe> Amigo es Capítulo 2, temporada 6 Ah, bueno, esta ya salió, pero ¿Qué me dices? Eh, vale, tenemos esto de aquí tal. Estas creo que ya las estuve ¿Eh? Y centro, calavera Bueno eh, Luego estarían estos dos lotes Capítulo 3, temporada 1 Esto me suena bastante Estar dos skins eh, de hecho, creo que en el canal principal ya las mostré. Esta skin y esta otra skin. Pero bueno. Eh, nada, vamos a. Eh, ¿qué, ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué? qué es esto? Se ha otorgado 6.505 de experiencia por jugar en pro durante el periodo de calibración. Pero bueno. ¿Qué me dices? Voy a tela, tío. Cosas que no esperas y, y suceden. Eh, bueno, voy a ir haciendo una partidita así de, no sé, de Strangis. Eh, ¿Qué es esto? ¿Y eh, da experiencia esto? Máximo de 16 jugadores. ¿What? ¿What? A ver, igual es algún botón o algo, ¿no? Hay algún botón secreto o algo en este mapa. Tal vez. Eh, por cierto, bueno, no he visto a ver los que estaban conectados. A ver, es por un momento el bicho. El bicho. Esperad, creo que puedo salir, ¿no? No, no ya no puedo salir de la, de la partida. Pero el bicho creo que era Eva, que llevaba tiempo diciendo que se quería unir y tal a las partidas. Así que bueno, Eva también he visto por ahí. Me ha parecido ver a Turbo también. Bueno, vamos a imitarlos. Porque a veces eh, también sucede que, aunque son personas que siempre están apoyando el directo y demás, eh, tal vez eh, no les ha notificado, no les ha avisado, quién sabe. Pero bueno, ahora cuando eso le mandaremos solicitud, ¿vale? Eh, este modo supuestamente, supuestamente digo, eh, da experiencia, pero aún está por ver todo. A ver, seguramente sea el típico de botón secreto y cosas así. Pero bueno. A ver. Sí, yo creo que tiene pinta, tío. Esto tiene pinta de botones secretos y cosas así. Vale, a ver. Eh, mm, mm, bueno, esto... Esto, tío, esto tiene pinta, tío. Pero claro, si no sabes dónde está el botón secreto... Bueno, va, tío, voy a salir de este modo. No tenía que haber entrado. Pensaba que era el típico que... <risa> Pero bueno. Eh, a ver. Vale, invitar al grupo y mmm, también está ese V Dani, invitar a Abraham. Invitar. Vale, ahí está. Eh, Eva, bienvenida, eh, Fizz, saludos, tío, qué onda, qué tal estás, Fizz eh, Si te quieres unir, eh, hay un sitio para, para que te puedas unir, Fizz eh, Dime tu ID y te unes si quieres, si te viene bien, vale Eva, bienvenida, eh. llevabas tiempo prácticamente toda la semana eh, queriendo entrar Bienvenida aquí al grupo eh, ya os digo, o sea, más o menos eh, he mandado solicitud a las personas que, bueno, creo que están siempre apoyando el directo. Bueno, los directos en plural. Eh, vale, nos queda para esta última página. Eh, nos queda esto. Mira, de hecho, mira, me voy a cambiar ya el parapente y me equipo esto. Ahí está equipar. Paracaídas y. Icono estandarte. Sí, también lo voy a equipar. Eh, ¿no, ¿No lo puedo equipar o sí? A ver. Ah, vale, ese creo que es aquí, ¿no? Aquí. Y el icono es este de aquí. Aplicar. Bueno. Vale, y lo tenemos. Eh, y si no gracias, solo vine a dejar like y a saludar, que te vaya bien, ah, vale, pues eh, gracias sí, por estar por aquí eh, vale, pues vamos a hacer equipo, a ver, a ver, a ver, construcción, y en vez de dúos, cuadrones, y así que, bueno, es una alguien más, si ¿sí, ¿no? Igual es que Eva está jugando desde móvil, tal vez, por eso no lo está comentando aquí en el chat. Puede ser también. Por cierto, Fizz, mola tu, tu foto de perfil. No, ¿y eso? Eh, ¿Cómo es que va abandonado el grupo, tío? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, pues nada, hago yo un cero construcción. Así de... no sé. Ah, espera, no, el bicho te ha invitado. Vale, unirse al grupo. Vale. ¿Ya estoy unido? Vale. Ahí está. Que igual quiere poner algún modo, ¿no? Un modo creativo o algo, tal vez. Vale. Pero este modo no era el que había puesto yo antes o... ¿Es el mismo o qué es? A ver... <risa> ahora, se, ahora solamente quiero hacer un uno contra uno. ¿Os imagináis? <risa> Vaya tila. Oh, igual es que me quieren enseñar algún botón de estos que dan experiencia o algo, tío en este mapa vale de hecho momento lo voy a lo voy a marcar o sea lo voy a guardar en el mapa eh, favoritos sí vale ahí está Estas también, vale. Bueno, eh, parece que te voy a dar el apoyo. Eh, ¿Seguro es que no hay ningún botón secreto aquí en, en esta partida? Uy, espérate, que estos... estas son legendarias, tío. Estas son muy buenas, tío. Estas son... Vale, la cuestión es... Eh, ¿Habrán botones de estos secretos que dejen? ¡Ah! ¡Tío! ¡Ah! Tío. ah tío, de verdad, tío, ¿cómo he caído en eso? Tenía que haber cambiado de arma. Vale, ahí está Uy. <risas> Mirad lo que es bueno ahí, tío El bicho es mi 3 ¿qué tal? Bienvenido Bueno, voy a salir ya, tío eh, Vale, a ver Eh... ¿Cómo entro, pa? Dice Pues mándame... Mándame una invitación, ¿vale? Y te acepto Ángel, saludos ¿Después puedo jugar con ustedes? Claro que sí, de hecho... No, después ya Si quieres, eh... Vale, vamos a... Um, a ver, el Abraham, saludos, perfecto No sé si estás aquí en el directo En partida quedan cero... ¿Cómo está esto, tío? No, quiero cambiar modo A ver Bueno, ponemos eh, Battle Royale ¿No eres el líder? Ah, no soy el líder del grupo Vale, pues a ver Abandonar eh, Vale Vamos a invitar a Abraham Invitar al grupo Y a Eva Invitar Y ahora eh, Decirme quién había entrado primero Y eh, Miguel, ¿verdad? Eh, Miguel, ¿puedes mandar solicitud? O sea, me mandas Ahí está, perfecto Vale eh, Vale A ver Y Miguel Ahí está Invitar al grupo Vale y Rey Ángel, quédate por aquí, ¿vale? Porque porque muy pronto igual tienes sitio también para unirte, ¿vale? De hecho, creo que... Bueno, de hecho, manda ya, porque creo que Eva ha salido. Vale, pues... Eh... Manda solicitud, Ángel. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Haz lo mismo que ha hecho Miguel, ¿vale? Eh... Me escribes aquí, o sea, me... esa es mi idea, ¿vale? Por cierto, ¿sabéis algún modo creativo que dé bastante experiencia, por casualidad? Vale, pues eh, manda Ángel... Ese es... Vale, perfecto, mándame esto y ahora te acepto, ¿vale? Haz lo mismo que ha hecho Miguel, eh, mandas eh, solicitud de amistad, ¿vale? Me mandas ahí y yo te acepto, ¿vale? Tan creativo Pero luego lo cambio ¿Vale? Cuando entre Ángel ¿Para qué entro a Fortnite? ¿Cómo? Por cierto Igual lo pongo en color rojo Esto Mola así en Ahí en rojo Mola más Tío Volver Ahí está. Eh, mientras... Ah, vale. Pues... Vale, hacemos eso entonces. Vale, eh, voy a poner... Eh, bueno, va, cero construcción si queréis. Y ponemos en tres, ¿vale? Ahí está. pues bueno por cierto si no estáis suscritos eh, suscribiros y activad la campana vale yo normalmente siempre bueno siempre eh, normalmente por así decirlo el 90% de las veces juego Fortnite en directo vale y, y bueno pues lo dicho si queréis suscribiros también tengo un canal principal también si os queréis suscribir a ese canal principal eh, ahí en ese canal subo más contenido variado de, de videojuegos y tal, pero no siempre del mismo estilo, ¿vale? Subo como diferentes juegos, ¿vale? Y bueno, pues lo dicho. A ver, voy a mirar una cosa. Vale. Eh... ¿Os parece bien...? A ver... Eh... Para caer... Las misiones las tengo... El escudo... Los bolas... Cualquier efecto crece, cero... Aquí inmobiliario mobiliario... ayuda ayudo a derrotar a Willow... Vale, ¿Os parece si vamos aquí? O sea, la guarida de... De Willow... Es... Esto de aquí... No sé si os habéis enfrentado alguna vez a él. La de Willow. Bueno, ayer derrotamos a uno, pero creo que no era el mismo. O este será otro, tal vez. Vale, ahí estoy viendo un cofre. No voy a pillar. Ah, ¿Es cofre o.? Sí, es un cofre. Ah, mira ahí, aquí hay otro. Oye, ¿puede ser que hayan añadido nuevos cofres? Por casualidad. Vale, a ver la guarida de Willow, eh, ¿cuál es? Hola, Juan, saludos, tío. Eh, si quieres unirte, hay sitio, ¿vale? Hay sitio para uno más, si te viene bien ahora. ¿Qué tal tu día, tío? Eh, esperadme, esperadme, tío, que quiero que quiero derrotarlo yo también, tío, al Willow ese. A ver, ¿dónde está? ¿Quién Willow? Ah, es ese? No, es. Willow? ¿Dónde está Willow? O es Abraham, el que se está enfrentando a Willow. Vale. ¿Lo habéis visto por aquí? Creo que está abajo. O sea, puede ser que esté abajo. Sí, eh, no. Vale, pues a ver. Estoy entrando bien. Eh, me alegro, eh, Juan, tío, que estés entrando a Fortnite. Pues nada, lo he dicho. Ahora cuando eso... Eh... Vale, Vale, Vale, perfecto. Ahí lo tenemos. 15.000. Ayuda a derrotar a abuelo Perfecto, gracias eh, por ayudarme. Eh, Juan, perfecto. Ahí está. Ahí tiene su sitio reservado. Estuve, eh, estuve jugando con Eva antes. ¿Te acuerdas de Eva la que viene también al directo? Que solo podía los domingos. Damos una partida 1 versus 1 Y bueno, en principio ¿Quién es Willow? Eh, Willow es eh, Una misión, ¿vale? Que teníamos que derrotar A Willow en la en la guarida de Willow eh, Habla con el personaje Para conseguir un disfraz o un objeto ¿Qué? Habla con... Ah, vale Pues bueno, voy a hablar primero con ese Vale, eh, ahora nos vemos, ¿vale? O sea, no, no tardo nada. Estaré por aquí cerca. Eh, voy a poner esto. Ya así puedo? ¿A ver? poco salta esto, ¿no? Bueno. siento un poco estafado, tío. Pensaba o que aquí va a saltar más. Vale, a 200 metros. Estoy... No es necesario que me sigáis, ¿eh? Voy a ir muy rápido, o sea... De hecho, esto creo que se va a cerrar dentro de, de poco, así que... A ver... Eh, vale, hacemos un sprint más... Voy a hablar con ese para... creo que no se cierre ya, tío... ¿O oh, sí? Vale, ya, ya se está cerrando esto... ¡No! Uy, se había quedado bien que ahí pie... Vale, a ver... Creo que me va a dar tiempo, tío... Vamos, sube Bueno, Esto por aquí Vamos Vale, ahora sí se está cerrando de ¿eh? Tres minutos Vale Tengo que hablar con ese Muy bien, muy bien Eh, a ver ¿dónde está? Eh, ¿qué es esto? No, tío, de verdad No me lo puedo creer, me has tirado aquí abajo Macho Eh, qué suerte, tío, la mía Va, vamos a ver, eh, dejadme que tengo que hablar con. Tengo que hablar con uno, tío. Tengo que hablar con uno. Y rápido, porque se está cerrando esto ya. Tío, exactamente dónde está ese. Lo veis, con el que tengo que hablar. No, yo aquí no lo veo. Como no esté dentro, tío, de la base. Puede ser que esté dentro. adentro, vale gracias Juan tío eh, pues vale, voy a ir abajo voy a ir a hablar con él a ver, ¿dónde está? oh, se ha ido no, no, no, tío, se acaba de ir o me lo parece a mí vale eh, oh, yo no he entrado bien, o sea, ¿esto que es, tío? adentro, pero ¿por qué parte, tío? Yo creo que me va a pillar la tormenta Ya, la verás. ya lo veréis como sitio. Sí, en un minuto se va a cerrar esto yo a este, tío, No lo veo, no veo este por aquí Y encima ya se está cerrando esto. ¿Qué os he dicho, eh? O sea... Me jode tener razón a veces. Míralo, es este tío. Vale, voy a hablar contigo. Vale, ya está. Ya he hablado con... Vale. Eh... Ahora me tengo que pirar, pero rápido. O sea, una cosa, pero... A ver... Vale. Voy a subir por aquí. Ahí lo tenemos. ¿Puedo subir más o ya no hay más ganchos? No hay más ganchos, ¿no? Vale, pero hay un, uno de ellos. Vale. Eh, vale. Bueno, cuidado con no toparme con nada que me pueda perjudicar. Uf. Vale, ¿sabéis lo que pasa? Que botiquín no tengo. Voy sin botiquín, tío. Me dices, qué suerte tengo, tío. Qué suerte tengo, tío. De verdad. No me lo puedo creer, eh. <ríe> un botiquín justo ahí, eh. Vale, perfecto. Mira, voy a pillar, de hecho, un coche. Es más rápido todavía. Te leo el comentario, tío. De la carretera. Salí ya. Vale, ahí está, perfecto. Eh, Juan dice: Una cosa. Eh, puse de poner el cascos en el juego. Es que así se escuchamos antes, por ejemplo, si te atacan los. Ya lo sé, pero yo ya comenté lo que comenté, Juan. O sea, yo sé que podría ser incluso más fácil, pero... Así todo va bien en el directo. <ríe> no, sé, no sé si me he explicado bien, tío. Pero gracias por el consejo, tío. A ver, esto... Vale, por aquí no hay nada. Se va, se va a cerrar por aquí, de hecho. Ah, tío, esta, esta misión ya no la puedo hacer. Esa misión ya no la puedo hacer. No, tío, no, no me vale el por favor tampoco. Yo ya te comenté por qué lo hago y... Es razón suficiente, tío. Yo no quiero... Eh, yo no quiero movidas con el copyright, ni quiero movidas con... Con nada, tío. O sea, yo ahora... Quiero hacer directos tranquilos. Eso ya lo hice en el canal principal y me llevé una mala experiencia. Y eso lo, lo sabéis. Bueno, lo sabes tú porque lo comenté. Y lo sabe mucha gente. Sabes, saludos. ¿Haces partidas privadas? Hago, sí, hago equipos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos tres. Ahora se unirá Juan, ¿vale? En la siguiente. Y si queda hueco y estás por aquí... Eh... Ese era eh, Ángel, me parece, ¿no? Eh, que estabas antes hace un rato. Ah, de hecho, es verdad, Ángel. Ángel va. Eh, va Juan y, y luego Ángel. Y luego irías tú y sabes si, si te quedas por aquí. Quedaros también por aquí, ¿vale? Porque de vez en cuando también fallan algunos y digo, ¿alguien quiere entrar? Sí, sí, lo acabo de ver, eh, Ángel. Sí. la solicitud de amistad y te agrego por aquí, mira, un botiquín de lujo esto por aquí, de hecho, bueno, me lo voy a pillar ya el botiquín, porque llevo media de salud ah, claro que sí, mira, de hecho lo pongo ya, ¿vale? así me encuentras, ¿vale? Isabel pero lo dicho, no os vayáis porque de repente, a ver, yo sé más o menos los turnos, pero si falla alguien, pues eh, saltan, ¿vale? O sea, imagínate que, por ejemplo, Ángela está ahora aquí, ¿no? Pero si no estuviera ahí después eh, hacemos los grupos y tal. Eh, no, no lo tiene Ángel. Eh, tiene, de hecho, hay una tengo una opción, ¿vale? Desactivada digo, perdón, activada, que me todas las canciones con copyright de Rihanna o de algún artista sin musical están censuradas, ¿vale? Eh, las únicas músicas que se en... encienden son las de la radio, pero que esa no, no es con copyright, esas es de Fortnite. Pero es que, bueno, os comento un poco por el tema. Eh, yo en el canal principal lo hacía así, ¿vale? Y, y todos los días al final era un poco rollo porque... Eh, había movidas de que, yo que sé, de repente alguien se pone a comer patatas a discutir en su casa yo que sé y eso da mala vibra o te cuentan una historia muy triste que algún familiar o, o su gato se perdió o no sé qué no sé cuántos tío y es como intentamos aquí hacer una dinámica así divertida y tal y, y uno de repente se pone a contar porque pues, su gato no sé qué no sé cuántos tal una historia triste no, no procede ahora, tío. Y lo peor de todo, sabéis que es que la, la misma persona te cuenta la misma historia triste en todos los directos, tío. ¿Os acordáis cuando mi gato y siempre lo mismo? A ver, esto por aquí. ¡Uy! ¡Uy! Perdón. Y por cierto, también tengo un canal principal si os queréis suscribir. Eh, vale, ahí está. Vale, aceptado, eh. Estuvo ahí vídeos random, o sea, de, bueno, de, de muchos videojuegos, de cosas así. Hay variedad de videojuegos. ¿Qué, qué es eso? Para el que si no ¿Esois vosotros o.? ¿Qué estaba? ¿Sabes qué? estaba qué nada? ¿Poder? Bueno, ponía Juanjo, o sea, supongo que te llamas Juanjo, pero Isabel será un... la cuenta de algún familiar tuyo, ¿no? O eres Isabel y juegas como Juanjo. ¿Cómo está eso? No, ¿cómo que me he unido al grupo de Juanjo? ¿Qué es esto? No. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Eh, ¿Por qué me has mandado invitación, tío? Bueno, a ver, eh, lo primero que voy a hacer es salir. Y Juan es el que estaba. A ver, vamos a ir por orden, Juan. Eh, a ver. Calito, Calitol, eras eh, Ángel, ¿verdad? Vale, entonces estaría eh, Isabel. Isabel es... El eh, que me habías mandado antes solicitud, ¿no? Sí, y yo creo que ya estaríais todos eh, Aquí está, vale, te mando así Y ya, en principio, el grupo ya estaría cerrado Estaríais los cuatro Y falta Juan, se ha unido al grupo Vale, ahí está, perfecto Pues todo listo, le damos, ¿vale? También deciros que eso, eh, no, no salgáis del directo, más que nada porque sé que erais lo que lo estabais viendo, y si ahora de repente ya estáis en la partida y decís, pues bueno, ya estoy en la partida, dejo de ver el directo. Eh, esto cae un poco, ¿sabéis lo que quiero decir? O sea, que es otro motivo por el que si, por ejemplo, activase el chat, eh, las personas dirían, ah, claro, tengo el chat activo, ya no necesito que me diga este nada, o sea, voy a mi bola y ya está. <ríe> no sé si se ha entendido un poco, ¿no? Pero bueno. Eh... Vale, este ya... solo quedas tú, Juan. Eh, sí que tengo, pero no activo el chat, o sea, os tengo muteados, ¿vale? Podéis hablar entre vosotros, si queréis, incluso... Mira, ya ha salido uno. <ríe> es que nunca falla, tío. Es que, es que siempre se repite lo mismo, tío. Una y otra vez en bucle. Yo sigo acá, gracias, Juan. Pero ya te digo, o sea, es que la, las cuentas no salen, tío. Eh, o, ca, o, ca, o Calito o Juanjo es el que han salido, tío. Uno de sordos. Eso me pasaba también en el principal, tío. En el principal. Eh, éramos, me acuerdo, en un modo creativo Que éramos unas 8 personas o así Y de repente en el, en el directo se iban 8 de golpe, tío O sea, y dices, pero bueno, tío Ya están en la partida jugando, ya Salen y, y como si no pasase nada, tío y al fin y al cabo esto es audiencia Mira, uno menos es... <risa> Esto es audiencia al fin y al cabo, tío La gracia de los directos es un poco eso también Tú imagínate un streamer o una persona que haga directos, tío, que, que no le vea a nadie, tío Que solo tenga a ser obvio ¿Os imagináis eso, tío? ¿Para qué iba a hacer ese nada, tío? Si cuando hace directo nadie lo ve Solo hay una persona en partida 4 Claro, eso es... Bueno, a ver, descontándome a mí Sería... Bueno, no, pero ha vuelto a alguien pero bueno, va, que tampoco vamos... Ah, bueno, sí. Voy a hacer la misión, a ver. está de aquí tenía que hablar con... Vale, tengo que hablar con... Habla con... Ah, pero será hablar en una misma partida. Bueno, voy a... voy primero a, a Cruce cromado Y luego tengo que ir a caserí Bueno, Cruce cromado o a Caverna del fuego No sé. Bueno, o a caserí con este rol. Es que todo lo tengo que hacer en una misma partida, tío. O sea que... Mira, y ahora ponen 5. Es que de, tampoco sé, igual si sí que estaban, pero... Ahora 4. Esto es de locos, amigos. A ver. Vale, bajamos por aquí. Vale, por favor, por aquí. vale eh, tengo que hablar con esto. Ah, bueno, lo bueno que puedo... Vale, ya sé lo que voy a hacer. Primero hablo con este. Vale. Ya, está, ya, ya he hablado con él. Vale. Y ahora tengo que... Muy bien. Tengo que... Pillar este. Pillar este de aquí. E ir hacia aquí. Vale. Y ahí hablaré con el otro personaje que tenemos que hablar. Vosotros irá un poquito a vuestro rollo, ¿vale? España, saludos Hola eh, Hablo con este Y por último El de que esté en la caverna del oso Vale Vale, es este el segundo A ver ¿Era ese el con el que tenía que hablar? Sí, ¿no? Parece que sí O, er o era otro No, creo que, creo que está más por aquí, ¿no? A ver Claro que está, está mucho más. ¿Por qué le he comprado caramelos a este, tío? ¡Sí! ¡No, tío! Me topé con alguien Guay, encima no, no llevo armas, tío Caramelito Caramelito Un caramelito ahora mismo solo. Vale, a ver Dime que puedo salir por aquí Vale, wow, conducción perfecta, tío Vale, con... vale, es ahí con el que tengo que hablar, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está? Tío, tiene que estar cerca. ¿Dónde está el con el que tengo que hablar? ¡No! Tío. Está, tío. Es que encima lo, lo marcan muy mal, tío. O sea, es, es que está mal, mal, mal, mal Ya no sé ni hablar, tío. Ya está mal, mal marcado, tío. ¿Dónde está esa persona que tengo que hablar con, con esa persona, tío? ¿Está aquí dentro? Tío, debería estar aquí, tío. Oh, tuvo a ver por aquí ah vale eh, claro claro claro claro claro es, es que es ahí arriba es aquí vale y supongo que estará por aquí no dónde está esa persona tío ah, No, no no no no no no Me tengo que poner primero esto Vale eh, ¿Esto hay planta de arriba o...? Sí, creo que sí La primera planta y segunda planta Vale Y aquí en teoría debería estar ese A esa persona, tío aquí. Míralo, es este Vale, muy bien, hablamos con él Vale, eh, vale y ahora solo queda No sé dónde se va ¡Oh, perfecto, tío! Perfecto, se nos cierra en un buen sitio Estas cosas... Gracias, tío eh, estas cosas pasan poco, ¿vale? Pero... Pero a veces, pues... Gra gracias, ¿sí? Eh... Pero a veces sucede, sí. Vale, vamos, a ir... Ah, agárralo. Vale, Eh... Vale, voy a ir... Eh, volando por aquí arriba. Voy a ir a la zona esa del osito, ¿vale? Eh, Juan dice, hay gente, estoy marcando eh, ¿En qué parte? ¿En, en tu zona, tío? Si queréis hacer vosotros eh, alianza O sea, alianza me refiero ir, ir juntos vosotros Y es que ahora lo que voy a hacer es irme a... A la zona de la caverna del oso, ¿vale? Porque tengo que hablar con la tercera persona Tengo que hablar con esa persona. A ver, pillo otro cofre. Estamos ahí. Muy bien. Esto por aquí. Eh, creo que, a ver, en principio tiene que haber una plataforma de salto o algo así, ¿no? Son tres. Pues, mira, voy a subir por aquí. Este, este sitio va a ser perfecto, vale. Y ahora me lo voy a marcar en el mapa para poder ir ahí. Está, a la cabeza. No, tío. ¿Qué he hecho? Vale. Eh, vale. Salto esto. Y. Me le... oh, qué mal me he elevado, tío. Qué mal me he elevado, tío. ¿En serio? ¿Vais ¿Vosotros también a la caverna? Bueno, podíamos haber ido juntos en coche, pero bueno. Eh... <ríe> vale, voy yo. Voy yo a pata, tío. <ríe> Vais a llegar ahí media hora antes. Ya para cuando vaya yo. Ah, mira, gracias, tío, Juan. Bueno, ahí está, de lujo, tío. Eh, vale. Bueno, tenemos un minuto. <ríe> ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué dice nadie? La ha tocado volver. Ahí está. Vale, y si mal no recuerdo, el gato estaba... A ver, ¿en qué forma estaba el gato, tío? Ah, no. vale, perfecto, tío. Eh, ese gato estaba por ahí, ¿no? sabes pues cuándo estaba el gato, por cierto? Vale, estaba aquí, ¿no? Vale, va, vamos para allá. Está el gato justo por aquí. Vale, si no recuerdo mal era por esta parte, ¿verdad? A ver. Estaba el gato, tío. El gato. ¿Dónde está el gato? ¿Por esa zona? ¿Puede ser? A ver... ¿Dónde está, tío? Si, si antes lo encontré. Creo que era por aquí, ¿no? No, espérate. Vale, ya me está apareciendo en el mapa. Aparece en el mapa, tío. Es por esta zona. Vale. Eh, vale, todo recto. Y a mano izquierda está. Supuestamente debería estar aquí. Míralo, está ahí. Vale, hablo con él y ya he hablado con los tres personajes. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Con discreción qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me he convertido en, en un. En un... No, ¿qué es esto? No aguanto la gente que me dice que debo temos... Pero. ¿Pero qué es esto? servicio ya habilitado, pero ah, para co... un disfraz de objetos, sí, pero con un personaje para conseguir un disfraz de objetos, sí, ya lo he conseguido pero ¿y ahora qué? vale, ahora sí, ¿no? vale, sí perfecto, ahora sí, vale y 15.000 pues ya era ahora, tío eh, vale, pues mira lo que me han convertido, tío. Vale, esa misión ya está completada. Con personajes durante 10 segundos. ¿Cómo que con personajes? ¿A qué se refiere, tío? Bueno, puedo bailar. O sea, puedo hacer aquí un baile. Así? ¿Y vale. qué parte estáis, tío? Por cierto, se está cerrando a nuestro favor, ¿no? Esto... Soy un buzón ahora mismo, tío habían bueno no sé si hubiera sido mejor el disfraz de escudo pero bueno ya está hecho eh le han dado a Juan tío a ver eh, en qué parte están? vale, vale. Me voy eh no no tío por qué no me deja subir intenta puedes bajar espérate, vale ah no es Juan, es Juanjo, vale, es que hay, claro, lo he confundido con, con Juan, vale, pero... vale, esto por aquí, esto por aquí, eh, pero no me deja pillar esto, bueno, no Vale, tenemos un minuto para que esto se cierre pero en principio eh, estamos en una buena zona. Vale, hay un lobo. Lupo. Me he convertido en... Ah, en... ah, vale, que también te... En paraguas. Vale, ahí está. ¿Qué estabais haciendo? ¿También esta misión, por casualidad? Ah, juegas en teclado creo que a ver la misión se refiere baila con personajes durante como si fuera acabasen pero bueno baila con personajes en un rato me uno al grupo dice el perfecto tío ah pero que has tenido que salir de la partida sí porque éramos cuatro no éramos escuadrón al principio se te trabó, por eso te saliste, vale Ah, pues no, no te preocupes Ahora la próxima Segunda, sin problemas Eh, por cierto, voy a gastar las llaves, tío Todo esto eh. A ver, supuestamente hay una llave Vale, es que claro, se está cerrando por aquí Nos va a tocar salir de aquí Vale, y en 5 segundos, tío A ver Ah, no, es un minuto, vale. Da, da tiempo a salir. Me voy para allá, Juan, tío. No... Me ha llegado ahora el comentario, tío. A ver... ¿Qué parte estáis. Vale, ya estoy aquí, eh. Ah, vale. Eh, una persona que esté bailando... Vale, durante unos segundos... ¿Quieres esto? Vale, a ver. Ahí está. Eh, ¿Te gusta más el modo construcción? Vale, sí, sin problemas. Por cierto, eh, lo del baile que decía... Que estabas comentando... Eh... Ah, vendas también, ¿quieres? No, espérate. Ahí está. Vale. Ahí las tienes. Eh, vale, vamos allá. Me habías dicho vendas, no botiquín. O sea... Pero bueno, tranquilo, ahora, tengo... ahora te doy un botiquín si quieres. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, Hacer lo del baile, ¿vale? Eh, o sea... Eh, ¿Tenéis un baile por aquí? A ver, ¿dónde, ¿en qué parte está? Bueno, Juan parece que no, a ver. Eh, vale, voy, ¿eh? ¡No! ¡Tío! Vale, y es su tarjeta Y encima el, el pollo zombie, tío Encima el pollo zombie No me lo puedo creer, tío En serio, Por... No, tío, de verdad Es que, de verdad, tío Sabía yo que al final Sabía yo que al final el pollo zombie lo iba a conseguir, tío Ya tantas partidas Che, tío, de verdad Che, che, che, che, che. Bueno, eh, nada, tío a ver, bueno, bajo eh, todo es tuyo, tío. O sea, intenta aguantar. Quedan cuatro en partida. No, no me vas a poder revivir. Porque... No, no creo, tío. Bueno, ver, ¿me, me, si quieres probarlo. ¿tú? A ver. Vale, vale, vale. Creo que están viniendo por ahí, eh. Ojo, cuidado, eh. Que lo, lo que va a pasar es que luego no voy a tener armas tío, para poder el caso es que no había pillado yo la tarjeta de... porque Juan no, no ha aparecido ahí, tío ah, Juan también no ah sí vale, eso, eso te iba a decir tío. vale, pues entonces, pues, de lujo tío, estamos no vale, ahí está Vale, queda... Quedan dos Quedan dos Vale, ya tengo arma Perfecto Oye, pues ya he puesto Bueno, se va a pillar con trato, pero Vale, los veo Bien, perfecto ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno El disparo decisivo mío, ¿eh? ¿Qué me dices, tío? Ahí estamos Ahí estamos, tío <ríe> Vaya tela O sea, Juanjo nos revive, tío Volvemos, Juan y yo Y venga, y pam, tío Buenísima la partida, tío Buenísima esta partida, tío De verdad, últimamente Es que todos los días estamos ganando Todos los días, eh Tenemos una muy buena racha, tío todos los días, victoria royal. Ah, en la partida. <risa> se intentará, Juan. Se intentará, tío. Eh, por eso no te tienes que tomar todo tan en serio. Aquí. Eh, ¿Dónde está... Ángel, Eras... Eh, Calitol, ¿verdad? Ahí, ¿Verdad? Invitar a grupo. Uh -huh. ¿Ganamos otra? Por supuesto que sí, tío. Eh, por cierto, ¿estáis seguros que queréis en construcción? <ríe> A esto se nos da muy bien, eh, el cero construcción. Eh, ¿queréis que cambiemos el modo? Oh, hacemos, mira, hacemos una cosa, mm, hacemos un... Eh, es que ahora está, estamos eh, al completo, tío. Entonces, claro, pero quédate por aquí, ¿vale? Y, y si hay sitio, pues te unirás, ¿vale? Bueno, queda también Isabel. ¿O Isabel está Isabel está jugando? O... Eh, Isabel creo que sí. Ah, sí, claro. eso eh... Para cuando puedas, claro que sí. Eh, pues quédate por aquí. Seguramente si alguien tiene que abandonar y tal. Eh, vale, dale, Juanjo, dale, tío. marcar como visto y sí. que me quedarán muy pocos ¿no? o sea, me quedan esto por aquí, este spray creo que mira, la próxima vez me voy a pillar este mientras tanto <ríe> a ver ahí sí eso, uno de estos, tío no, estos son siete, esto no lo puedo comprar eh, Dale, Juanjo, tío. Yo ya, yo ya lo he hablado, Juan, tío. En serio. No me gusta repetirme, tío. Ya lo he hablado cientos, miles, millones de veces, tío. A ver. Eh, ¿Qué ha pasado? Eh, ah, te tienes que ir, tío. Pues. Eh, vale, que vaya bien. Eh, gracias por haber estado por aquí, tío. pues Una cosa: eh, España. Eh, ¿Cuál es tu ID, tío? Había una persona que me ha dicho eh, que estaba por aquí, España, en 10 minutos o así. Perfecto, tío. Eh, Mándame invitación, ¿vale? Y... Si no, si no la has mandado ya... Ahí está mi ID, ¿vale? Para que la puedas mandar. Perfecto, pues... Eh, ahí está mi ID, me mandas invitación y te unes, ¿vale? ¿Veis por qué os tenéis que quedar por aquí? Porque siempre... Siempre lo digo, o sea, está bien eso. Porque si os quedáis por aquí... Podéis... Podéis uniros. Si es que al final le entran todos. Es que es, en, es cuestión de tiempo, tío. <ríe> cuestión de tiempo solo. Mira, eh, casi que... Bueno, no sé. Es que no, no sé si comprar algo más o esperarme al mientras tanto, tío. Es que mientras tanto creo que me va, me va a fastidiar un poco. Uy, uh, espera. Uy, uh, bueno, bueno, bueno, bueno. Está chulo. Me, me espero. Eh, la has enviado ya eh, con construcción, vale, pues en la siguiente hacemos con construcción, vale. ¿Tú, tú, tú, tú, tú. No, es que falta juegos YouTube, tío. O sea, ¿o ya la habías mandado? No, que yo sepa no. No. ¿Te queda mucho o...? Sí, sí, sí, ahora vamos a hacer con construcción. Pero que queda. Queda fuegos, tío. Eh, 20 segundos, tío. Es que no, no voy a dar más tiempo. Si no puedes, en la otra entrarás, ¿vale? Pues nada eh, Entra en la siguiente ¿Vale? Darle a listo Después entrará de entrar en la siguiente y Ya está Vale, ahí estamos. Eh, por cierto, ahora si queréis eh, hacemos la misión de los bailes, ¿vale? Caemos. bueno a ver, ¿qué misiones hay más por aquí? Otén. Eh, escudo con gominolas, consigue efecto. 4. Los de los epifazos estos. Vale, pues caemos ahí, ¿vale? Y así leo el primer epifazo. Bueno, los del, lo del baile en grupos. comenzando la partida, ah, ahora sí Vale, y tengo que, bueno que misión era esta Los epifazos a ah, tío A ver vale los epifazos A ver dónde están los epifazos por detrás, tío necesito un arma ahora mismo o sea, una de estas. Eh, matruchas, bienvenido, tío ¿qué tal? ¿cuánto tiempo, por cierto? hace mucho que no entrabas <ríe> sí, ya, hace, hace mucho, tío ¿Qué tal estás, tío? Vale, los epifazos esos ¿Sabéis en qué parte están? Eh, no, cuidado No oh. No Ya lo he visto. Y ha saltado, tío. Bueno. Ahí está. Ah, vale. El epifazo será esto. ¿A que sí? A ver... Claro que sí, quédate por aquí, tío Quédate por aquí y seguramente En alguna partida te cuelo, ¿vale? Eh... A ver Pues no sé, tío, dónde estará lo del epifazo eso, tío? Supuestamente debería estar aquí, pero... Voy a pasar de eso De hecho, voy a pasar ya de las misiones, tío Me cansé Eh, eh, eh, un momento ¿Qué está pasando ahí? Ah, vale, ya lo he visto No, tío, en serio ¿Qué me dices, tío? ¿Qué arma lleva, tío, por cierto? Poco común, tío Lleva un fusil ahí poco común, tío Sin problemas, tío. Si tienes que salir, tienes que salir. Eh, vale. Estaba por aquí España que se iba a unir. Que le he dicho yo que, que me mande invitación. Pero en principio no... Parece que no, no está. Por aquí. Así que bueno, matrucha, si quieres entrar. Es que era con construcción el que hemos puesto, ¿no? O, o este era cero construcción. Y en matruchas, qué, ¿cuál era tu idea, tío? Eh, tengo que tenerte por aquí, ¿no? Sí, deberías estar, ¿no? Y... Sí, pero mándame, mándame tú la, la invitación, tío. Mira. Ahí está. Esa es mi ID, tío. Es como el nombre del canal y ya está. O sea, es que, es, que es, es fácil encontrarme. Ah, esa era con cero construcción. Pues habrá cambiado. Yo había elegido con construcción. Pero se habrá, pues, habrá hecho el cambio solo. ¿Estás en partida ahora? Pues... No puedes salir para entrar aquí. Bueno, como veas. Eh, si queréis, mira, ahora hacemos un... Con construcción y ya está. Aquí Vale Yo no agrego a nadie, tío Mandarme solicitud Es que lo, lo hacen todos Es que Cuando una persona me dice No, es que me puedes tal Pero si es que todos me mandan la, la invitación y ya está Tengo un modo que es como empujar a los demás con las espadas martillos. Te va a recordar un poco a, mí, a Minecraft. Eh, sí, a ver, es un... Creo que lo he jugado. Hay un mapa creativo que es como Minecraft. Sí, sí que lo he jugado, tío. Eh, que de hecho creo que es el no sé qué de craft también, ¿no? Creo que acaba... Bueno, sí, es un Minecraft, al fin y al cabo. Mm. No sé, podríamos... Es que no lo sé, pre prefiero hacer... Mm, este modo, tío. O sea, me entretiene un poco más. Los creativos a veces los, los dejo para días que, por ejemplo, digo, el, el martes voy a descansar y luego no descanso y ese día pongo creativo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que eso es lo que hice el otro día con Juan, que estuvo aquí en directo y pusimos un modo creativo. Eh, vale, hay unas misiones, caemos eh, si queréis por esta zona, hay unas misiones que es esta, ¿no? Que tengo que hacer 10 bailes baila con personajes pero claro no sé si cuando dice personajes eh, se podrá con el mismo o tiene que ser con varios eh, es que va primero españa tío eh, españa en principio debería mandarme la invitación pero es que no, no la quiero mandar tío. y yo me pregunto por qué no quiere mandar la, la invitación pero... estoy reservando sitio sí, pero bueno, si en un momento dado él no puede, pues en realidad tú. A ver, eh, ¿alguien ha caído por aquí? Oye, si importa si hacemos lo del baile ese, tío. Que me están pidiendo. A ver, ¿dónde está...? Aquí. Vale. ¿Tienes algún baile? Pirado, tío no quiere bailar eh, vale calitol ¿tienes algún baile tío? algún baile que se pueda hacer en equipo a ver no no quiero escopeta quiero un quiero un baile tío gracias por... no pero Eh, que es una misión, tío, me piden... Espero, sí, te es perfecto, tío. Es una misión, tío, te piden... O sea, la que me piden. O, o tengo que hacer yo iniciar el baile, tío, ¿cómo va esto? Bueno, tío, me, me voy con... A ver, eh, Juanjo si quiere bailar. Bueno, pero Juanjo, ¿dónde está? Uf, Juanjo está lejos, tío. Eh, a ver. Haz un, un bailecito grupal, tío. O sea, necesito para hacer la misión. Mira, la misión dice... Baila con personajes durante 10 segundos. Ah, ¿son los bots? Ah, tienen que ser bots. Pero es que... Hay... ¿Seguro que son bots? No lo sé, ¿eh? no, no, no tiene pinta. Vamos a cruzar ahí un bot. Vale, pues... Vale, pues vamos allá. Vale, te sigo, ¿eh? ¿Mr. Cross? ¿Qui ¿Quién es Mr. Cross? ¿Hay algún Mr. Cross aquí? Ah, el matriz. Vale, pues... Bueno, lo a mandar, tío. Eh... Pero, ¿tú no eras el matruchas? O sea, ¿tú no estabas... como. ¿Te has cambiado la idea? Antes no te llamabas así, ¿eh? Vale, pero... ¿Qué está pasando? ¿Por qué...? Ah, vale, pero... es Ahí está, pero no, tío, me han disparado ahora, tío. ¿Quién me ha agarrado? ¿Eso, eso no es de mi equipo. No, tío, me están. están dando Venga, va, tío. Eh, perdona, tío, eh, matrucha, es que me ha pillado en pleno combate. Ahora sí que te acepto, ¿vale? Ah, no, ahora no me deja, tío. Ahora no me deja, cuando le doy a opciones me abre el menú. Bueno, pero eres es por aquí. son bots, tío los, los personajes esos bailar al lado de un personaje bot 10 segundos, vale vale, me marcan que juego está en partida todavía Vale, ahora sí. Sí, se te entiende, sí, se te he entendido, tío. Eh, lo que no sé yo, a ver los personajes bots... Eh, a ver, en, ¿en qué zona están? A ver. Bueno, ya lo miraré luego. Uh, <risa> uh -huh. eh, una sola no no pasa nada sin problemas tío pues echamos esta y luego ya pues Sígueme eh, Vale, pues Bueno, marca Marca la zona O sea... Juan regresé, perfecto. Mira, eh, ahora cuando salga más si quieres unirte tienes sitio, ¿vale? Eh, yo te guío. Sí, sí, pero ¿dónde caemos? ¿En qué zona? Márcalo en el mapa para poder saber dónde caer. Ah, en cruce de camino. Va. A ver, un bailecito... Vale, ahí. Eh, gracias, tío. por aquí. Eh... Ah, por aquí. Vale, este eres tú. Por aquí habrá. ¿Tenéis escudo de sobra o... Bueno, ahora me pillo alguno. Ah, vale. Ah, mira, ya aquí hay uno. las la matrículas creo que te ha pasado tío a ver voy eh ayuda sí, sí, voy, voy. Uy, me ha aparecido... Eh, ¿qué es eso? Ah, vale, ya lo he visto. a quitarlo un poco. Ahí está. Voy a coger también objetos. Porque, bueno, para el tema de construir luego... Sí, hice la misión ya, gentío, la de bailar con, con los personajes de Arriba en... A ver, ¿en qué zona está? Ah, vale, no, al, al vehículo dices. una carrera, eh. Esto no es una carrera, tío, pero está ha adelantado, eh. <risa> vale, vale, vale, vale, los no estoy viendo. me ha pillado Ay, sí. buena buena buena buena perfecto tío Venga, oh, no no te la ha devuelto tío de hecho habéis pensado lo mismo <risa> habéis pensado lo mismo en el mismo tiempo tío vale quedan dos ¿Me o no ese quién es tío o sea ese de hecho hemos vale, juntado dos equipos tío nos hemos juntado dos equipos a la vez. Ah, no, no son dos espi... Ah, vale, ese es... Eh, matruchas, tío. No te había conocido ¿no? con las gafas esas. Vale, pues... Bueno, mi tarjeta está por aquí, ¿vale? O sea, no... Bueno, la habéis pillado ya la tarjeta. Voy a marcaros un punto para... Ahí está, ahí... Bueno, espérate, ¿no? Para revivir, más o menos por aquí. Yo creo que se va a cerrar por ahí, por esta febrera. Eh, Claro, Juan, tío. Eh, Matrucha se va en la siguiente. En la siguiente entras tú, ¿vale? Boque de cinco niveles por la cara. ¿Y eso? ¿Que te metiste en algún modo creativo o algo? Cuéntanos tu secreto, tío. <risa> Con niveles así de gratis, eh A ver Por ahí No, tío, ¿cómo que? No, en plena partida, tío Eso está feo, tío Eso está feo Pero bueno, ya que nos has salvado Bueno, de todo lo que cabe Te perdonamos eso, tío ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Vale Gracias, tío. ¡Uh! Buenas armas, buenas armas. Sí, señor. Sí, señor. Va. ¿Ves? Nada, gracias, tío. Y ya nos vemos. Ah, bien. También. Vale, pues... Vale, y esto... Ya nos vemos, tío. Que vaya bien. Voy a mirar, perfecto, tío. Vale, va, tío. Esto por aquí. Ah, han encontrado ya... Ah, vale, vais a abrir algún... Vale, alguna caja de estas. A ver, ¿en qué parte estáis? ¿Sí? desde dónde están? ¿No? ¿O sí? A ver... Por cierto, si quieres mandar ya invitación o Juan, y así ya te unes al grupo. Sí, sí. Como veas, tío. Sí. Eh, vale. Bueno, me ah, vale, vale. vale, vale, voy a pillar el escudo. Y esto por aquí. Jorge, ya mejoró, claro. lo que sí, hombre, eh, hemos ganado unas cuantas partidas hoy. ¿Qué tal de esta, eh, Se va a meter ahora en la siguiente Juan, pero si te quedas por aquí, probablemente te pueda meter en, en alguna partida, ¿vale? Vale, me subo al coche, esperando. vale. siempre, hombre, aquí equipos tenemos los mejorcitos, tío, siempre. Vale, pone el otro aquí. Perfecto. Ya tienes el ficherio. Eh, eh, bueno. Era solo uno, eh. Tienen que haber más. Vale, vale, los estáis viendo en un camión y en un camión solo lo pueden ir dos, así que ¿dónde está? vale, está en... ¡ujo! El... De este tío, bueno va, vale, quédate la tú, tío, ha sido más rápido que yo. Eh... No, ya se ha ido este Juan, se ha ido Matrucha, O sea, ya tienes tu sitio. No, no, no, no, ¿cómo que.? No, pero ¿por qué has abandonado el grupo? Que se había ido Matrucha, tío. Vale, ¿estáis cerca? Por casualidad. Hacer, hacer como un, mu un muro o algo, tío. O sea. Vale, este. vale gracias. Tomar el activo. ¿Te he puesto un momento? Vale, sí, sin problema. A ver. Vale, eh. Un pues esto... vale ya, ya está perfecto vale. el seeker qué hacía el seeker en el grupo tío saludos turbo bienvenido qué, qué hacía el seeker en el en el equipo ¿En qué momento ha entrado el Seeker? va a entrar Juan, luego eh, si ahí iba alguien más eh, Juan, eh, ¿quién más? Creo que Juan solo, después de Juan puedes entrar bo... cuando haya sitio, ¿vale? Quédate por aquí, punto, tío, Ah, pere, creo que José se... se iba a jugar Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. <ríe> eh, mira, mira, mira, mira, por dónde voy, tío. En serio, en serio, tío. No, no. Ah, bueno. Espera. ¿Puedo nadar? Sí. Sigo nadando por aquí, tío. 12 segundos. 12 segundos, tío. 4, 3... No, nada, tío. Pero aún seguís, ¿no? O ah, sea, queda uno, de hecho. Unos... ¡Uy! Por un segundo, tío. Perfecto. Muy buena partida. Eh... Es... El... Puede ser. Puede ser que sea... Eh, unirse, una... Es que, a ver, está Turbo también, tío, para la, para unirse, Pérez, es que sois unos cuantos, tío. Por eso, si ahora metes a un amigo tuyo, Juan, lo vamos a tener un poco complicado, tío. Eh, Juan quiere unirse. John, saludos. Buenas. ¿Qué tal, tío? Eh, vale, voy a hacer una compra Voy a comprarme esto Equipar Y 4, mmm, bueno, casi que voy a esperar No, ¿o qué? O, o compraría esto ya Bueno, sería, voy a comprar esto ya vale. Aceptar Eh, a ver, vale, mira Propongo un creativo Propongo un creativo Pero esperar un momento, ¿vale? El creativo es el siguiente Es el modo este que da bastante experiencia, ¿vale? Pero Primero, primero entraré yo Ahí está Primero entraré yo a este modo Y luego Bueno, espérate, es verdad eh, Para entrar yo primero eh, Os saco a todos, ¿vale? Y ahora luego os invito a todos ¿Por qué dirás tú? Porque este es un modo... Ahora os uno, ahora os unís, ¿vale? Porque este es un modo que solo puede dar experiencia a uno. O sea, me refiero al primero que... Espérate un momento. A ver. Al primero que le dé. Entonces, bueno, Juan sabe de lo que estoy hablando. Solo pido paciencia, ¿vale? Solo pido paciencia. Pero vais a entrar todos, ¿vale? Todos vais a entrar. Pero esperad unos segundos, ¿Vale? Ya te las di, hombre. Tampoco voy a estar todos los días agradeciéndotelo, tío. Eh... Pero gracias, tío. Eh... No pasa nada. no te Vale, pues darme un, unos segundos y ya os digo que vais a entrar todos, ¿vale? Y de hecho, en este modo creo que, que van a entrar varias personas. Pero como sé cómo sois todos... Bueno, sois, sois todos. Tampoco todos. Pero como tampoco me fío muy bien de que no le vayáis a dar vosotros... No sé nada de eso, pues no lo sé. No, no sé. Yo la verdad es que de fútbol voy un poco perdido ahora mismo. No sé cuánto darán. A ver, esperemos que den malo alto, tío, porque molaría que den bastante experiencia, tío. Pero bueno, eh, lo dicho, eh, Vais a entrar todos. Luego, si queréis... Eh, bueno, al rato me vais mandando esto y, y os vais uniendo, ¿vale? Hoy juega... Ya, de fútbol de la... Tira... Es que... Mm, ya, claro. Yo es que tampoco soy de mover mucho fútbol, tío. Es que ya, ya os digo, o sea... Tengo temporadas también, que me gusta también... Hay Temporadas que me gusta mucho ver fútbol Y me da igual que sean Ahora, ahora os ahora os Ah, petición de amistad Vale, Derick, bueno, no me ha dado tiempo a aceptarte eh... ¿Qué os estaba diciendo? Se me ha ido Eso, eric Vuelve a mandar y, y Te acepto la solicitud, ¿vale? Miriam, saludos, ¿qué tal? Ok, eh... Joder, pero, John, tío, te pagan por hacer publicidad de fútbol o estás ahí colando, <ríe> ¿Te estás ahí colando ahí partidos de fútbol, tío. O sea, esa publicidad, tío. Vale. A ver. Vamos por aquí. Eh, tienes que aceptar o... No me dejaré... Ah, vale, pues. A ver, voy a darle. Vale. Bueno, de 53 en 53. Vale, no está mal. Ahora sí. Eh, Miriam, eh, ¿cuál era la que me has mandado? De... Era esta, ¿no, Eri? Quiero unirse al grupo. A ver, vamos a hacerlo bien. Es que, de verdad, tío. Cuando quiero hacer tantas cosas a la vez... O vamos poco a poco, tranquilamente, con paciencia y saliva. O si no, las cosas se, se dan mal. Eh, vale, voy a invitaros a todos, ¿vale? O sea, no, no me mandéis a mí, sino que ahora voy a invitar a Juan. Y vais entrando, ¿vale? Eh, Comando Zumaki, ¿no? ¿estás por aquí? Eh, vale. Eric, también, vale. Invitar. Eh, ¿Quién más seráis? Juanjo, también. Invitar. Eh, comando tal, de, ca, Calitol también estabas por aquí, ¿no? Y ya está, ¿no? Si alguien más eh, quiere entrar, que lo diga. O sea que a ah, Turbo, es verdad. O, o Turbo ya estás. Turbo ya estás en, en partida. Invitar al grupo, vale. ¿Estáis todos, no? O sea, ¿o, ¿o quién queda? Vale, ahora sí, decirme también ¿Quién queda por aquí? <ríe> Porque, ¿te acuerdas de... De gatillo? <ríe> ¿Te acuerdas de gatillo lo que pasó, ¿No? Déjame ir porque si quiero quito ¿Cómo que seguir si quieres ¿A qué te refieres, tío? Eh, vale, pero... Bueno, Juan, estás dentro, ¿no? O sea... Ah, no, espérate. ¿Te he mandado invitación? está tío. O sea, está invitado. Eh... El mapa lo hice con un amigo. <ríe> claro, sí. Claro, claro. Vas a ser tú ahora... El... Ahora te llamas... A ver, espérate. Ahora te llamas MT2, ¿no? Claro, sí, sí. Con un extranjero. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Buena coña, tío, pero en serio te crees que me la vas a colar, tío. En serio te crees que me voy a creer eso, tío. Lo hice con Eric. Claro que sí, tío. Pero, por cierto, podéis bajar ahí Y dispararos entre... Ah, bueno, ya No hace falta ni que os lo diga Ahí estáis, el duelo ahí en El, el ultra instinto, tío mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. <risa> Y luego está John escribiendo los nombres eh, completos, tío. Eh, ¿quién, ¿Quién está aquí? ¿Quién, ¿Quién es él? Ojo, esta skin está o sea, chula, ¿eh? Es una skin de... ¿Cómo se dicen eso? ¿Tartitas de... o tortitas, ¿no? De sí, tortitas, tío. Tortitas con miel, tío. 1 vs 1 Yo ahora mismo, tío, como me veis Estoy muy feliz ahora mismo <ríe> eh, Subiendo El tema de, de los puntos de XP De experiencia Padre, ¿desde dónde le importa la experiencia? A ver, no solo Pero sí que es verdad que es una parte importante, tío Porque, yo que sé, tío Estoy a nada, ya de completar el pase Sé que hoy no me voy a hacer con la skin Eso soy consciente, tío Pero, eh, porque me quedan... Uf, tendría que, vamos, pegar aquí un pelotazo esto Yo me voy a salir tal Juan Rodríguez, mi primo, <risa> dice John <risa> eh, Tú lo dice, alguien uno contra uno, soy muy malo Bueno, ¿cómo que sí? Claro, soy muy malo es, Eso lo dice para que piquéis Eh... ¡Ojo! Menuda torre han hecho ahí, ¿eh? Es que es tentador, tío, esa torre, tío. Dan ganas de tirarla abajo, tío. <ríe> eh, vamos a ver. ¿Te vas, Juan, tío? ¿Y eso? ¿Por qué, tío? No, no te convence este modo... Yo creo que todos en el fondo quieren que caiga ahí al, al sitio ese para dispararme, tío. ¿Qué dices, tío? ¿De qué estás hablando, tío? Claro que sí. Pero, pero sigo diciendo lo mismo. ¿Esto sabes lo que pasa? Que os tengo que comentar. Que el tema de la experiencia primero dan de 50 en 50, pero conforme creo que te van haciendo kills o no sé qué, creo que se va reduciendo. Entonces quiero hacer una buena hucha y luego ya bajaré. Las panteras rosas en Juan Rodríguez Rosa. <ríe> eh, aún por encima que yo te enseño los mapas, no te de mí. Gatillo, hola, mira, hablando de gatillo, tío. Eh, ¿Cómo estamos? Muy bien, gatillo. ¿Y tú? <ríe> no sé, ya dice. Eh, a ver. Gatillo dice, bien. Eh, Gatillo, ¿te acuerdas de este modo, no? Te trae buenos recuerdos. <ríe> Te trae buenos recuerdos este modo. Juan se ha unido a tu grupo. ¿Cómo que Juan? ¿Pero Juan no había salido? Cuando dice, te vas a cagar, pues hago máquinas de lag en el Ay, de verdad. Tío. No, lo que podían hacer es aumentar, tío, la experiencia aquí. O sea, eso sí que lo veo bien. Que aumenten la, la experiencia, tío. Te haré máquinas al lag la en el mapa. Ay, de verdad, tío Pero si, si ahí podéis hacer entre vosotros mirad, no sé quién es ese de arriba Pero ese de arriba os está provocando, tío Ese de arriba os está diciendo Soy el líder, creo que es Turbo Es Turbo el que está ahí arriba Y mirad, nadie puede con él, tío Míralo, míralo, míralo, míralo Está rotísimo, tío Estás que... Mira, está construyendo para arriba, tío Mira, mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno, bueno Vale, eso era un culo Ah, de yes, saludos. Eh, máquina de lag Tío, ya has hecho el lag, tío En serio, no me lo puedo creer, tío ¿Cómo haces eso del lag, tío? Se lagueó todo A ver, voy a... voy a... Es que no puede ser, tío Es que es un hacker, tío Reaparición Aplicar. Es un hacker, tío <muchas> Queda muy poco, ¿eh? En verdad, para cumplir la página esta, tío. <risa> juan juan bandera rosa dicen por ahí tío <risa> Siendo administrador, dice Juan. A ver. Siendo administrador por más experiencia, tío. Ya que estamos... Eh, no, Gatillo tiene un mapa mejor. ¿Qué me dices? ¿Y será verdad? Eh, no, no, tío, no canjeéis el... No, espérate, ¿quién hay ahí? No, no me disparéis, tío Espera, no, no, no, ¿quién ha ido ahí, tío? No, que lo va a canjear ¿No sois así, tío? ¿Quién lo iba a canjear? Ya lo han canjeado, tío ¿Será posible, tío? ¿Será posible, tío? No, no, no, no No me lo puedo creer, tío ¿Por qué sois así? ¿Por qué seis así, tío? Juan dice, lo quité yo el botón, tío. Será, será posible, tío. Era, era la skin de Juan. Epic, tío. No, no, no, no. Invitación de grupo no. ¿Has abandonado? No, he, he abandonado el grupo, tío. Ah, no, he abandonado el grupo Caritol. No, pero que no quiero un modo con más experiencia. De hecho, aquí están dando bastante experiencia. quien <risa> dice gallina. Que gallina, ¿eh? A ver, va. Mira, voy a, voy a ir ahora de pro, tío. Ya se acabó. Ya se acabó de estar en la lobby. Eh, escopeta. Escopeta y esta. Bien. Ahora lo lagueo. Pero el mío es mejor. Pero ¿te dan más experiencia o cómo está eso? ¿Es como este? O sea, ¿que es de, de ese palo o...? ¿Cómo es esa? Cuéntanos un poco del, del modo de juego. Bueno, bueno, bueno. Se lavea mucho, ¿eh? Se está lagueando demasiado. Tremendo lag. A ver. Gallina criolla. Eh, pero el mío es mejor dicho. Eh, ¿Pero cuánto dan de experiencia? Y no te sueltes... No sueltes un farol, tío. Como muchos que dicen... No, por disparo... 40.000 Gracias a mí... Gracias a mí se la guía. Eh, no, pero espérate. ¿Juan es, ¿Juan es este? Es que no, no era esta la skin, ¿eh? El que, ha, el que se ha llevado el botón. Juan es el cante, tío. Eh... Te da tipo A. ¿Cómo que ¿qué tipo A? ¿A qué te refieres con tipo A? Mil por botón. Ah, mil por botón. Pero claro, pero es que aquí me dan... Eh, 50 por segundo, tío. No hay color. ¿Os gusta el cartel este? Mientras tanto, pero es que también se cambia, ¿no? Yo eh, no está cantando una canción, ¿no? Esto es una canción o qué <ríe> Que ¿Qué se supone que es eso? Eh, un momento, ¿what? No. Aquí, como sois, tío. <risa> se acabó, tío. Se acabó. Mira, me, me vuelvo loco y empiezo a dar un todo, tío. Esta torre se va. Tío. Esta torre se va. Eh. A ver. ¡Ay, sigue ahí la torre! ¿eh? Aunque siga ahí. Ahí está, ¿eh? ya no sois tan valientes, ¿eh? ya no sois tan valientes. ¿eh? <risa> ah, ¿qué ha pasado? Eh? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Eh? A ver. Eh, el último botón de 3.000 mmm, despedida y sigue dando... Don Ramón Mochito dice máquina de lag y no eres tan valiente. Ya no eres tan valiente. <risa> ¿Cómo que no soy tan valiente? Si he, o sea, os he tumbado a los dos. Os he tumbado a los dos y lo, y lo habéis visto. ¿Qué más queréis? O sea, ¿qué, qué queréis ver más? Eh, se laguea mucho, eso sí, tío. Está lagueando ahora demasiado. Eh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Eh, quiero unirse a Gatillo, quiero unirse a mi hijo. Vale. Juan mm -hmm. okay. Ponte <ríe> Bikini, dicen. Eh, yo me quería atacarle le iba a ponerlo. Eh, claro, claro, claro, claro. Cuenta, cuéntame otra, tío. Cuéntame otra, con las ganas que me tienes dices que ibas a volver otro. Sí, sí, eh, espera. What? ¿Qué? Eh, me ha subido el porcentaje de... Sí, sí, sí, sí, sí. ¿30.000? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? 33.000 ahora, tío. ¿Qué? Eh, Sí, claro. Eso, eso será, tío. Siempre está diciendo lo mismo, tío. Me, me está empedazando a emparanoiar, tío. O sea, lo de, me, de me subiste tú la experiencia, claro. Eso será. Eh, a ver. Vamos allá. Hacer un gesto junto, venga, ahí está. 34 mil, tío. 35.000 mil de experiencia. Yo creo que es porque ha hecho las kills, ¿no? Puede ser. <risa> Sigo, yo sigo pensando lo mismo No sé, tienes que hacer otras cosas Para que pueda ver que eres tú, tío O sea, es que no me vale lo del lag, tío Cada vez que hay un lag, me dices lo del lag Y ya está Pero bueno Ya puestos a subir Pon de, no sé, de mil en mil, tío O sea, si pudieras cambiarlo, por de mil en mil. Y aquí eso no lo vas a hacer, ¿eh? Y lo de lag, me parece que es porque como está en la partida, creo que se laguea por eso. Venga, otra página del pase. No sé cuántas me hacían falta, pero... Calculo que... Unas... 30, tal vez. 30 estrellas. <ríe> Se enamoró, tío. En serio, Jones, es... Eh, tremendo... Tremendas troleadas, ¿no? hace. ¿Eh? A ver. Esto por aquí. Micha, saludos. Hola, ¿qué tal? Si quieres unirte, estamos haciendo modo creativo, o sea, modo partida privada. Esta es mi D, ¿vale? Por si te quieres unir. Creo que aún hay sitio, ¿verdad? O sea, hay sitio para uno más. Bueno, yo eh, estoy en el modo este para que me den experiencia. Como ves, mira, llevo 40.000 de experiencia. Pero Juan y otros compañeros aquí están haciendo batalla entre ellos, ¿vale? O sea, no sé si se ve aquí. ¿Ves? O sea, ahí se están disparando entre ellos. Se la vea mucho gatillo, dice. A ratos, pero... Creo que es por, por todos los que estamos en la partida. Creo que es por eso. Black ahora mismo. Eh, porque es un modo. A ver, porque aquí hay un botón. O sea, por aquí un botón oculto. Que tú le das y te da experiencia. Es lo que he apretado yo, y dan de 50 en 50. Ahí, espérate, reaparición. Sí, este modo mola por eso. O sea, hay otros que son botones, como decía Gatillo, pero a mí me gusta más este. Porque no tienes que estar... Eh... O sea, te lo dan automático. Y lo dicho, si te quieres unir, eh... aquí está mi idea, ¿vale? Mandas petición de amistad y te acepto. Eh, para que te den estrellas para el pase de batalla o sea luego las eh, por ejemplo aquí vale a mí me quedan 25.000 de experiencia para el siguiente nivel y cada nivel te dan 5 estrellas Miriam dice lo bugué es <ríe> que lo bugué tío en serio Miriam eh ni eh, Vale, a ver. Vamos por aquí. Por cierto, eh, activar la campanita, ¿vale? Para que el otro día os avise de que estoy en directo. Te forras. <risa> eh, pues aún se forran más, tío. Yo he visto algún vídeo que otro que dicen que, por no sé, que se pueden conseguir en dos minutos unas 200.000 o algo así de experiencia. yo no es que es troll es tío yo, yo no es tremendo troll lo que espero que no le bloquee no sé, es que hay personas que se les bloquea por, por los comentarios eh, Juanjo se ha tenido aquí ¿no? <risa> Eh, a ver, no, no lo sé, no, no sé cómo estará eso. Si continúa con el tema y tal, pues no lo sé cómo será. He caído por aquí, wey. Mm, no me habéis disparado, ¿eh? A ver, se mira para arriba, a ver. Ojo, ¿qué me dices, tío? ¿Qué te ha pasado? Pero ¿qué te, qué te ha dado para hacer ahí la torre de Babel? Vaya tela, mira. Y sigue construyendo para arriba, tío. Bueno, bueno, y todo esto qué menuda ciudad habéis construido aquí, tío. Tremenda ciudad con maderas, tío. Vale, me queda poquito ya para el siguiente nivel. Llegaste al el límite turbo Ya es normal, tío Si es que... Eso es como todo No, tío ¿Quién te ha reventado la...? No, mira, mira, mira, mira, mira, tío Lo reventaron Bueno Se cae, se cae todo Mira, mira, mira Ya está cayendo, tío Aún tarda un poco en subir A ver... Está tapando, tío. Quita el culo de ahí. A ver. Eh... Uy. Y ahora Turbo caerá, ¿no? ¿no? No lo vemos caer. No sé si habrá caído ya Turbo. Sí, ¿no? Qué, ¿Quién es ese de ahí? Eh... eh, tío. A ver, deja la gallina. Tranquila. La gallina, tío. No. Me estás Vale, vale, me ha, me ha obligado a pillar una gallina, tío. Yo no quería, ¿eh? ha sido él. ¿Dónde está? ¿Dónde está que te pueda ver? No, se ha ido, ¿no? ¿Mm? Por cierto, aquí creo que también había como una moneda, aunque creo que no hace gran cosa. A ver. Esta moneda de aquí. No da, ¿no? O sea, no, no parece que dé mucho. ¿Qué quita más esto? Es... Creo que, que tiene que romper así. Tío, sí, esto no se rompe bueno, se ha roto uno, pero... ¿eh? Vale, ¿cuántas experiencias me quedan? 13.000 Y de experiencia me quedan, quedan o sea, solo 10 es poco Quitamos la... después la... caí un poco de agua. Ya no, no me queda mucho agua. Ya está. Eh, ¿qué, ¿Qué os iba a decir? Quitamos estos comandos de quita. ¿sí? No sé si esto ayudará ¿no? o dará expediente o algo. No, no lo, lo que es para es la caja. Pero bueno. Estás arriba de la cápsula. ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es la caja? Qué no lo sé, tío, si darán algo por, por quitar estos tomates. Tampoco para, para que me den el resto de experiencia, tío, la aparición. no hace nada, ¿no? Ya, ya. Vale, en 30 segundos de pescar, esto, queda aquí? ¡Tío! esto, que... qué es esto, qué esto, qué no es una qué eh... Vale. A ver, Juan, tío eh... <ríe> Entiéndeme un poco, tío Quiero quiero completarte el pase Tú sabes las ganas Las ganas que tengo sí, ya de acabar el pase, tío y ya luego, ya cuando ya lo no había completado tío Y ya tenga la experiencia bueno, Hacemos, tío, los modos creativos Que, que no den experiencia Ya me dará igual la experiencia, tío Pero es Es el conseguirlo, tío Luego ya Haremos los modos que, tío Aunque pongan en el modo creativo Esto no da experiencia, me dará igual, tío Pero bueno eso lo voy, tío. O sea, realmente... Y, y también que, que es lo que queréis que haga, tío. Tampoco puedo hacer mucho. O sea, este modo es eso. Eh, si queréis hacer esto random... Eh... Vale, queda muy poco, ¿vale? A ver, aparición. Venga, para una, una página más. Bueno, tienes razón, tío Mira, eh, completo un nivel más Y me salgo, ¿vale? Y nos salimos ya De hecho, ¿cuántos estamos ahora en partida? ¿Cuatro? Vale, pues hacemos un Modo escuadrón, ¿vale? Pues oh, sí, tienes razón ¿no? Cuando tienes razón, la tienes, tío eh, Vale, me quedan dos Hago dos de experiencia Y me salgo, ¿vale? Eh, Miriam, yo a las 9 y media me voy. Eh, sí, sí, vamos a hacer un, un escuadrón, no, no salgáis ninguno de los que estáis, ¿vale? Pero es que realmente están todos aquí también, eh, o sea, si te fijas en la lobby estamos, estamos todos aquí, tío Creo que ya... A ver, en principio ya tengo el pase, ¿no? Sí, ya me he hecho con, con esta página. A ver, reaparición. Aplicar. Vale, ahí está. Vale, pues nos salimos ya, ¿vale? vale Eh, vale, se ha quedado pillado <risa> Ah, no, vale, pensaba que se había quedado pillado Vale, vamos a la lobby, ¿vale? <risa> eh, Juan, con el lag, tío Bueno, vamos a salir de este modo, tío Pues ya no vas a ver más lag de este, tío Salimos ahora del modo Y, y ya está No, no, pero que literal se ha quedado pillado, ¿eh? <risa> se ha quedado pillado, tío. Menos mal que he canjeado el esto, tío. Mm. Espera, espera, espera, espera un momento. ¿Qué ha pasado, tío? O sea, estoy viendo 2000 de experiencia en la partida. Pero es que se ha quedado completamente... Ahora, vale. Eh, vale, tengo que, que tengo que canjear eso. Eh, reaparición. Vale. Y ya... Vale, ya. ahora sí, ¿eh? Volver a la sala, sí. A ver, volver a la sala. Sí. Vale, va, eh, vamos todos al lobby, ¿vale? Y hacemos una partida de escuadrón. Era yo todo el... todo el fin. <ríe> Vaya Bueno, tengo, tengo cosas para comprar aquí. A ver, me voy a pillar esto. Esta boltereta. Ahí está. Se lo voy a equipar. Y... Mmm, cuatro más con esto. Vale, y entonces... Vale, se lo equipo. Vale, y ahora solo me harían falta... 16 estrellas Si los cálculos son correctos Sí, 16 estrellas, tío eh, gatillo, ¿por qué has abandonado el grupo, tío? Bueno, ahora nos hemos quedado cojos Ahora el, el equipo de squad eh, ¿Alguien se quiere unir? Es momento, eh, ahora de decirlo ¿Quién se quiere unir? Eh, no, de hecho, ¿Juan se ha pirado? O sea, ¿Juan no estaba...? Se buguea solo <risa> Vamos a invitar a Juan Ah, pues no me aparece Juan en... Ah, ahora aquí. Vale. Eh... ¿Está jugando? ¿Eh, ¿Dónde, tío? ¿No me apareces? A ver. No, me... añadir. Turbo ha abandonado ahora el, el grupo y eso. Eh, solo queda Eric. Esto se está volviendo muy, tur muy turbio, eh. Se está volviendo todo muy turbio, tío. Aquí ya marcar como vistos. Eh, bueno, a ver, de todas maneras. Eh, ahora vengo, que me voy a hacer el mapa ese. Sigo viendo directo. Eh, de todas maneras, eso sí iba a decir. Eh, ¿Qué hacemos? Se ha producido un error al enviar la invitación al grupo. Eh, finalizamos ya, ¿vale? Porque ya llevamos ya un buen rato Un rato larguísimo eh, Se me trabó Y, se, y salí, vale, no, no te preocupes eh, Nada, ya nos veremos Mañana lunes, vale eh, Venga, que vaya bien Nos despedimos aquí, vale Y probaremos Otros modos, vale A ver intentaré a ver si mañana conseguimos ya el De hecho el título mañana va a ser El de conseguir el, el pase, tío o sea, el pase de Wen, de ¿vale? De Spider Wen, ¿vale? Pues nada, nos vemos, ¿vale?